libertad eh, y falta ausencia de condicionamientos para decidir eh, cuál es su destino como institución y su y su rol social eh, también fijó la libertad de pensamiento y derivado de eso la libertad de cátedra y la docencia libre, es decir, que es lo que garantiza poder desarrollar un debate al interior de la institución, una formación crítica por parte de los estudiantes y por último fijó como una de las tareas trascendentales de la universidad la cuestión de la extensión universitaria, es decir, el vínculo eh, que mantiene la universidad con el, la, el resto de la sociedad y organizaciones y, y instituciones de la sociedad civil eh, y en qué sentido así devuelve si se quiere eh, los conocimientos que se crean al interior de la universidad eh, en esta época nosotros debemos ratificar plenamente la vigencia de todos estos principios, desde el ingreso irrestricto, la enseñanza gratuita, la igualdad para todos, democratizar la universidad, los concursos para la, acceder a los cargos docentes, en fin, creemos que hoy más que nunca es un momento para eh, reforzar la vigencia de estos principios. Eh, esto indica que la democracia funciona en nuestro país, y sobre todo poder eh, respetar la opinión de todos como indican los sistemas democráticos.